Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo banco digital del Grupo Santander. Si estabas pensando en hacerte una cuenta en un banco, te presento este nuevo banco digital, el cual tiene lo mejor de dos mundos. Una, que es digital no hay nada más feo que estar así, tener que ir al banco a hacer cola y todo, el quilombo ese. Y dos, que sí existe el banco físicamente, cosa de que si vos tenés cualquier problema, que no te lo pueden dar solución digitalmente, podés ir físicamente a hacer el reclamo. Pero eso como última instancia, porque en la misma aplicación o en la página, también está la parte acá de Open Contact donde te puedes cualquier queja, cualquier duda que vos tenga comunicar con el equipo del banco. Así que bueno, empecemos con el video después de la intro. Esta es la página, se la voy a dejar en los comentarios porque ustedes puedan ingresar directamente te da la opción de hacerte cliente en cada parte, así que eso no es complicado. Lo único que te van a pedir es, como en cualquier banco digital, tu documento, eh, que le saque foto y esas cosas, para eh, ver que realmente seas vos, digamos, el que está haciendo la cuenta. Bueno, en productos y servicios tenemos, en servicios tenés pedir dinero en Devin, retiro y depósito en efectivo, transferencias inmediatas, tenés la aplicación de Open Bank, tenés un manejador de password, si vos tenés cualquier problema puedes cambiar los passwords ahí, el control de tu tarjeta y la personalización de seguridad. Y en productos tenés caja de ahorro open o tarjeta de débito open. y lo bueno es que tenemos promociones, pero primero vamos a chumear la página, gente. Dice, lo que decimos es lo que hacemos, venimos a darte soluciones y no a sumarte problemas. Personalizalo como quieras. queremos que al decir mi banco lo sientas tuyo. Somos regularizados por el Banco Central de la República Argentina, así que nos ocupamos de tu seguridad, vos no te preocupes. Y abierto a escucharte, trabajamos para que el que banco sea sinónimo de servicio. Un banco online pensado para vos. Mantener tu cuenta segura de manera simple. Configura según tus preferencias, el nivel de seguridad para confirmar tus operaciones. Además, podés elegir desde qué importe mínimo querés más seguridad para tus transferencias. Lo más valioso, tu tiempo. Gestioná y supervisá de manera sencilla y eficiente tus gastos. Si algo no funciona como esperás, estamos atentos para escucharte y darte soluciones en el momento en el que lo necesites. Después, personalizar el banco a tu medida. elegir los productos y servicios que más ajusten a tus intereses. Buscamos simplificar tu finanza para que le dediques tu tiempo a lo que más quieras. Somos directos y buscamos mejorar continuamente, creemos que la única manera de hacer las cosas es siendo transparentes en lo que hacemos, no tenemos letra chica ni costos ocultos, innovamos en soluciones tecnológicas que simplifiquen la vida, somos personas haciendo el banco que queremos tener. Ustedes se estarán preguntando, bueno, me gusta la idea y todo, pero quiero saber las comisiones y tasas. Así que vamos a ver eso, que es algo que nos importa muchísimo siempre. Cuenta. Apertura y mantenimiento de cuenta no tiene ningún coste, ya sea para la caja de ahorro o para la cuenta sueldo. Los servicios de cuentas. Pago de servicio, el pago de los servicios como la recarga de tarjeta de transporte o pago de celular no tienen costos adicionales, fíjense, 0 y 0. Transferencia o debit, hacer transferencia o solicitarla no tiene costo, es 0. La tarjeta de débito, la impresión, entrega y mantenimiento no tienen costo. La reposición de la tarjeta por robo o extravío, sí, tiene un costo de 350 pesos. Eso en cualquier banco, ya sea físico o digital, siempre tienen costo. Y esto está bueno la reimpresión de tarjeta por deterioro. El reemplazo de tu tarjeta por rotura o deterioro no tiene costo, cero. Servicio de tarjetas. extracciones en cajero del Grupo Santander en todo el país no tienen costo para ninguna de las dos. Extracciones en cajeros Banelco tampoco tiene costo. Las extracciones en cajeros LINK de la red LINK son gratuitas con tu cuenta sueldo OPEN. Fíjense, cero. Y las extracciones en cajeros Santander en el exterior no tienen costo, pero sí la de otros cajeros tiene 5 dólares en el exterior, gente. Extra cash. Retirar dinero en comercio adherido está bonificado, cero, no te tienen que cobrar nada. Otras comisiones, saldo inmovilizados caja de ahorro open o en cuenta sueldo 350 mensual. Ustedes, estar, ustedes se estarán preguntando, ¿qué son los saldos inmovilizados? Los saldos inmovilizados son cuentas que no tienen movimientos, o sea prácticamente que están olvidadas. Es gente que dejó plata y que no la tocó en mucho tiempo. O sea, son años que tienen que pasar que vos no toques ni un peso de esa cuenta. Entonces lo que hacen es, te cobran 350 por mantenerla. Es como una mantención de la cuenta. Y hay bancos que luego de cierta cantidad de tiempo directamente cierran esas cuentas. Así que no te asustes, es para... Saldo inmovilizado quiere decir que tiene que estar mucho tiempo inmovilizado. Si vos lo tenés un par de meses, no pasa nada, gente. Envío de documentación física tiene 150 140 pesos de recargo por envío. La verdad es que esto no sé a qué se refiere. Si, porque la mayoría de la documentación que te van a pedir es toda digital. Yo supongo... Que esto es para cuando tenés que hacer algo o que seas de alguna empresa o algo así raro. Pero si sos una persona física, común, o sea, un Juan Pérez cualquiera, esto seguramente que no te lo van a pedir, gente. Y dice que las comisiones no incluyen IVA. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la promoción, que esto está muy bueno, gente. Tema de la promoción. Tenés un 25% de reintegro usando tu tarjeta de débito Open. Compra donde vos quieras y te devolvemos hasta 3.000 pesos. El tope es de 3.000 pesos. Vamos a ver de qué se trata, gente. ¿En qué consiste la promoción? Este mes no vas a querer dejar de usar tu tarjeta de débito Open. Todos los consumos realizados entre el 1 y el 28 de febrero tienen un 25% de reintegro con tope de 3.000 por tarjeta. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que vos vas usando, usando, usando y te reintegran un 25% en cada compra hasta 3.000. Más de eso no. Ahora después más adelante lo van a explicar bien. ¿Cuándo vas a recibir el reintegro? Vas a ver el reintegro reflejado en tu cuenta entre el 1 y el 7 de marzo. ¿Cómo funciona la promoción? Por ejemplo, si haces un consumo de mil pesos y otro de 1000 pesos durante la vigencia de la promoción, entre el 1 y el 7 de marzo vas a recibir un reintegro de 750 en tu cuenta. ¿Qué operaciones no aplica? Aplican todas las compras y consumos que haga con tu tarjeta de débito Open. ¿Por qué en mi Open Bank veo transacciones durante la vigencia de la campaña pero no se aplicó el reintegro sobre los mismos? Esto se puede deber a que ya alcanzaste el tope de reintegro. Acuérdense que era de 3.000. Si el crédito en tu cuenta es de 3.000, quiere decir que ya lo alcanzaste. O sea, vos compraste 12.000 pesos, ya llegaste a tu tope. Porque 12.000, el 25% son 3.000. Así que si compraste más de 12.000 pesos, ya llegaste al tope y no te van a devolver más. No tenés más reintegro, digamos. Bueno, hacerse la cuenta es súper fácil, gente. Dice registrate a través de nuestra app. Hacete cliente y empezá a operar con el banco del futuro. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, te descarga la aplicación y para hacerte cliente, una vez que la descargas, comenzá el proceso de abording. Recordá tener tu DNI vigente a mano. 3. firma tu solicitud online. Terminar el proceso de hacerte cliente firmando tu solicitud de forma online. Fíjense que es todo online. Lo único que te van a pedir es el DNI, seguramente parte de adelante y de atrás, una selfie y terminar de firmar online tu solicitud. Y luego de eso ya tenés tu cuenta en el banco de Open Bank del grupo Santander.